Vale. Su nombre? Elena María Sobalbarro. ¿Usted trabaja en la Maquila? Trabajo en la Zona Franca, Las Mercedes. Tengo seis años de estar ahí ahorita. Anteriormente, estuve, prácticamente tengo once años de estar trabajando en las maquilas. Cuéntenos, Doña Mercedes, ¿usted está a favor del diálogo? ¿Qué piensa del diálogo? ¿Por qué el diálogo? Pues sería. Un, el, el diálogo es bueno, ¿verdad? Porque nos lleva a tener buenas relaciones. Tanto para una parte y la otra. Eh, y es bueno, pues. El diálogo es para bueno. la paz. Sobre todo. ¿Qué piensa de los obispos? Si son árbitros o son neutrales. ¿Cómo ha visto usted a los obispos? Pues... Mmm, yo creo que... esa parte son como neutrales, ¿verdad? Neutrales. Porque ha guiado al pueblo, ¿no? Sí, como Cuéntenos pues, un poco, porque ha guiado al pueblo, ¿qué es lo que ha dicho? Eh, pues cierto, por, por ejemplo, el, el Leopoldo Brenes ¿verdad? Es el que ha estado más a favor de ayudarle al pueblo, porque hay X, o que no. Que son muy, muy raros. <risa> eh, actúan de otra manera. Actúan de otra manera, exactamente. Mm. Este... ¿Le preocupa la violencia de los estudiantes y las pandillas? Cuéntenos un poco, de bueno, Por lo por general, los, los, la mayoría de los estudiantes son pacíficos, pero lo, a, cuando hubo la primera huelga, ¿verdad? El 18 de abril, ¿Ya? fue fea porque nos venimos a pie desde la zona franca hasta acá. Y vio y, la violencia. Y es espantoso y sería feo seguir más adelante con una violencia. Porque tengo hijos, uno de 18 y uno de 12. Y siendo sola, me sería feo pues, estar ahí en esa violencia con los hijos, mientras estudien ellos. ¿Usted no aprueba la violencia? No apruebo la violencia, porque no va pues con, con nosotros, nosotras pues. Como madre de familia. Como madre de familia, correcto. ¿Y qué ha visto en esta violencia? O sea, bueno, lo que hemos visto es quema de buses, tirando piedras a los buses golpeando a las personas y, y pues en la zona ahí que mucha gente no ha llegado a trabajar. Eso no nos está afectando mucho el, el trabajo económicamente, la gente que presta dinero y nosotros que prestamos a veces salimos chingos, no hay horas extra, nos sacan temprano y salimos más cortos de trabajo y nos afecta bastante. bastante. Le afecta, entonces, ¿usted no está de acuerdo con los tranques? Pues ya es, nos estamos de acuerdo porque no entra el, el alimento, los trabajadores no vienen a trabajar. Y, y si el país sigue así, los inversionistas lo que van a hacer es que se van a ir y nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Somos 130 mil personas que trabajamos en las maquilas. ¿Está de acuerdo que la policía quede en sus cuarteles? Pues si, si es una orden que tiene que estar en sus cuarteles, tiene que estar en sus cuarteles, para no para que después no digan que por la policía hay X, hay, este, como te dijera, hay bueno. muchos alborotos. Y, pero por otra parte, sería bueno también que, que tomara un poquito más, por lo menos no agarrarse como hacen ellos, sino a, a vigilar más. Aunque sea de largo. Bueno, solamente. Sí, gracias.